Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. En esta oportunidad con el libro Oasis. De él, algunas reflexiones. Autoría de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Poder del elogio. Contamos con un poder ilimitado. El poder del elogio, la fuerza que desata el estímulo. Le rinde excelentes resultados a los novios, a los entrenadores, a los padres que alaban y a los buenos pedagogos. El estímulo es un trampolín hacia la grandeza. Lleva en sí la fuerza motriz de todas las cataratas. Cuando alabamos a los demás por sus logros, ellos se esfuerzan por rendir más y mejor. No digamos, tonto, inútil, qué mal, usted no sirve para nada. Sino cuando sea estrictamente necesario digamos, qué bien, tú puedes. Ánimo, adelante, vuelve a empezar. Sí. El poder motivador del estímulo es ilimitado. Seamos ricos en elogiar y avaros en menospreciar. A Caruso le dijo un profesor que tenía voz de papagayo. La mamá lo animó y lo lanzó por el camino del éxito. Morir es nacer. Nadie está muerto. Morir es volver a nacer. La muerte es un paso a otra vida que ya vislumbraron seres clínicamente muertos que volvieron del más allá. Tenemos certezas médicas de la vida más allá de la muerte, plena de paz y amor. La resurrección es una realidad esperanzadora. No es pasar a un descanso eterno, sino a una vida mejor. Seguros de ello, los indígenas celebran la muerte con una fiesta. Hay que creer lo que decimos. Muriendo en ti, nacemos a la vida eterna. La muerte no nos llega, nos acompaña toda la vida. Nacer es morir y morir es nacer. En el más allá cosechamos lo sembrado, en el más acá. Las buenas obras son el pasaporte para una eternidad feliz. Creamos que morir es pasar a otra vida. Creamos que morir es renacer. Muchas gracias.